Hey guys. hey guys. El miércoles 14 de noviembre Estos días han sido de descanso después de tantas horas de vuelo Y de no querer verme en el aeropuerto nunca más Como que no quiero verme en el aeropuerto en muchos meses más, en muchos meses más estuvo muy tranquilo, ordené la casa, ¿qué más? Me corté el pelo, tomé una cita con la cara y bueno, hoy día miércoles me vine a Brasil vine a Brasil porque esta semana es el Interaction Latin America que se hace aquí, en Río de Janeiro. Tenía una semana de vacaciones y decidí venirme un día antes para disfrutar la playa. Pero la verdad es que yo no vine a Río a pasear ni a, a turistear, sino que vine al Interaction Latin America donde nos juntamos todos los diseñadores de interacción una vez al año a conversar sobre nuestra disciplina. Y estamos. La dinámica de Lila: cuatro presentaciones al mismo tiempo. Ahora, right now, están todos. Entonces, tú puedes con un audífono cambiar de canal y escuchar cada una de las presentaciones. Te puedes mover y simplemente, si quieres escuchar otra, cambiar el canal del audífono. Pero está súper loco porque en el. Esto está muy, muy silencioso. pero la gente está presentando, está recibiendo preguntas, es ¿eh? como... La verdad es que la dinámica era bastante, bastante entretenida. Fue así también en, el año pasado, en el Interaction South America en Floripa. Pero debo decir que lo encontré un poco eh, distractor. A veces las charlas terminaban una antes que otra, entonces escuchaban los aplausos. Fue bueno, pero tenía ese pero. Pero la verdad es que eh, la, el Interaction Latinoamérica fueron tres días. El primer día era todo lo que era la comunidad, personas que sentían que tenían algo que contarle a la comunidad postularon para dar sus presentaciones frente a toda la comunidad ahí en Río de Janeiro, donde el nombre de Chile estuvo sumamente bien representado. Los dos siguientes días fueron los días de las presentaciones de los keynotes, eh, de los speakers invitados, hubo gente de... Ha ido, estuvo gente de Modern Matrix, estuvo, uf. No los quiero aburrir a ustedes con temas más técnicos y de procesos del diseño, pero eh, me sorprendió que todas las charlas tenían como un, un, una alta carga de, de inspiración en las habilidades más blandas, cosa que hoy día todos podríamos mejorar algunas charlas eh, presentaron algo muy interesante que es seguir las preguntas muchas veces no sé si a ustedes les pasaba pero de repente se dice oye si esto sería si fuera diferente si esto tal vez si este tema se abordara de forma distinta si hubiera alguien que hiciera esto investigar esto otro yo sé que a mí me pasa me pasa muy muy a menudo pero son preguntas que se quedan ahí que nunca las persigo que nunca eh, indago y me hago yo responsable de eh, averiguarlas. Por ejemplo, en el caso del chileno Rodrigo Ramírez, es, él se preguntó qué puede hacer la iconografía para ser un elemento diferenciador, un elemento que apoye a los estados de emergencia. Y persiguió esa idea, y investigó, y, y hizo test con usuarios, llamó a gente, empezó a preguntar, oye, tú, ¿qué interpretas de este ícono, de este pictograma? Y desde, su, desde sus descubrimientos ir proponiendo mejoras y... Dan Longdon también hizo una presentación muy, muy, muy buena. Que le preguntó: eh, se hizo la pregunta, ¿las metáforas que hoy día usamos en el diseño son suficientes? ¿Se entienden de manera clara? ¿Da una información significativa a los usuarios? Su presentación era de nuevas metáforas. Claro, no, porque las metáforas son percepciones de lo invisible. ¿Cómo cuantificamos la energía eléctrica? ¿Cómo podemos representar el consumo energético? Más allá de decir un número, 200 watts. ¿En verdad qué significa eso? Y él persiguió la idea de que todas las metáforas están erradas, pero son útiles en ciertos casos. En lo particular, nosotros los diseñadores de interacción, ¿cuántas veces perseguimos esas preguntas que nadie nos pide responder? Por otro lado, también hubo mucha, mucha información sobre el design thinking, esta rama que ha empujado Google y ahí dio sobre diseño iterativo, de cómo levantar hipótesis, poner al centro al usuario y desde ahí descubrir la respuesta. Y este marco de trabajo tenía mucho, mucho recelo desde el mundo del, del diseño, del diseño como creativo, de la forma. De la, del fondo, del color, no es diseño como tal. Y estoy de acuerdo, pero el design thinking también viene a responder preguntas sobre modelos, sobre procesos, sobre soluciones, más allá del artefacto del diseño. Mark Stignor de More Metrics hizo una presentación espectacular sobre diseños de servicio y cómo el design thinking puede ayudarnos a encontrar respuestas no solamente en artefactos sino en soluciones, en procesos, en modelos. Y un vivo ejemplo son las chicas de Más Mujeres en UX, que ellas abordaron el crear una comunidad con el framework del design thinking. Tenían ciertas hipótesis, hicieron experimentos, levantaron la información y se dieron cuenta que muchas de sus hipótesis estaban, eran muy ciertas pero que algunas de ellas estaban totalmente erradas, entonces eso es súper interesante. El Design Thinking también es un proceso que te ayuda a cuestionarte tus mismas hipótesis y que al final eh, lo resumo con la frase de Mark que dice que los diseñadores somos buenos para hacer el proceso pero la ejecución es lo difícil y en realidad lo que nosotros hacemos es diseñar metodologías para diseñar, lo cual nosotros podemos responder cualquier pregunta que tenemos nosotros abordándonos de la misma forma que abordamos un proyecto de diseño. Y el tema final que a mí me, me hizo explotar la cabeza, que dijo Katia Forbes, que el quejarse no es una herramienta de un diseñador. Somos nosotros los diseñadores que tenemos que llevar y conducir el cambio eh, de diseño en otras Esfera. Porque hoy día con la transformación digital y con, la, con las nuevas formas de hacer negocios, con las startups eh, empresas como Uber, Airbnb, todas estas empresas nuevas, pequeñas, que le están enseñando cómo hacer negocios a las grandes y tradicionales empresas, no hay que esperar que te llegue el encargo de diseño, no hay que esperar que la respuesta te llegue, no hay que esperar que el cliente te dé todo el no sé, el, el presupuesto y el feedback y la información. Uno tiene que ir a buscarlo. Es la responsabilidad de uno de ser eh, coach y facilitador de otras personas que les toca diseñar en el, su día a día, pero no son diseñadores. Y que el diseño no es solamente una propiedad exclusiva de los diseñadores. Suena raro, pero también estoy súper de acuerdo con eso. básicamente hacernos cargo de lo que vemos que no está bien. Que siento que hubo un llamado súper, súper atingente, no solo a diseñadores, sino que a todo el resto del mundo. No esperar que las cosas vengan a ti, sino que uno salir a buscarlas. Sé que suena muy, muy escueto este resumen, pero eso es lo que me traje de vuelta de Río del Interaction Latinoamérica. Me tomó unas semanas también de... De, de, de velarlo, porque en realidad era, es mucha información, son muchas charlas, una tras de otra, y me quedo con esos aprendizajes que yo me traje, porque a mí me hicieron sentido el hecho de perseguir esa... Esas preguntas, no solamente dejarla en la mente, sino que perseguirlas. Usar el Design Thinking para validar las respuestas que me traigan esas preguntas. Que es mi responsabilidad buscarlas si es que veo que faltan. Y terminada esta uf, larga jornada académica, pesada, es como... Solamente quedo celebrar de buena forma. No grabé mucho en Brasil porque me recomendaron mucho no sacar la cámara porque mucho robo y la chet Y igual me dio lata porque eso me lo dicen en Chile y me lo dijeron acá y aquí está la Claudia y hola, <ríe> hola. Así grabamos Claudia Y esto es, ¿Y eso es todo Y esto es salir tus vidas.